Hola, hola, qué muchitas, bienvenidos una vez más al canal. Espero todos estén muy bien. Bueno, el día de hoy les voy a hacer un maquillaje para fin de año. Espero que si sí les guste y bueno antes de empezar con este maquillaje pues no se olviden pasar aquí abajo a suscribirse también pueden activar su campanita de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un video tutorial bueno ya no les hablo más y ahora sí empecemos este ya me puse primer de sombras para que pues duren más y también para que pigmenten más las sombras así que elijan cualquier corrector que ustedes tengan bueno voy a estar utilizando esta paleta de aquí que es de Revolución Niñas eh, flock Fox algo así Fox y Voy a estar utilizando esta sombra marrón de aquí Está muy, muy, muy bonita Bueno, lo que van a hacer es quitar el exceso Que pues a veces queda aquí de corrector que se acumula Aunque lo difuminen siempre, siempre se queda acumulado Entonces ahí lo que vamos a hacer es un... Pues vamos a hacer como un ahumado Bueno, vamos a hacer un ahumado, no como un ahumado Y poquito a poquito lo van a estar eh, difuminando Ya que, pues ya saben... Es un, los amados son un poquito difíciles de hacer, pero no imposibles. Claro que pues se toman su tiempo porque no es tan rápido como sale en el video. Ya después este, eh, volver a, a grabar, pues pero ya con el ojo casi terminado. Bueno, ahí poquito a poquito lo van a estar haciendo todo, esta parte de aquí difuminado. Así que tómense el tiempo que deseen. Ok, pues chiquitas, um, así La cosa es que... Miren, ando con los ojos súper hundidos hoy, no sé No sé qué pasa Será porque estoy durmiendo tarde todos estos días, me muero muerta ¡Bien! ¡Ay no! Imagínense si me pasara una semana sin dormir bien Si con tres días me pongo así No quiero imaginarme cómo me pondría como una semana Ok niñas, pues ya está más o menos el difuminado Hasta ahí lo voy a hacer Lo dejo ahora así eh, Bueno, ahora voy a estar utilizando otra brocha Esa aquí es un poquito pues más, más amplia, más peludita y más grande eh, Y voy a estar utilizando ahora esta sombra de aquí como sombra de transición entonces Vengo y voy a estar colocándolo aquí despacito, poquito a poquito Vean, de esa manera. Ahí como que los colores se van integrando de ambos lados y pues va a quedar más bonito. De esta manera, vean. Bueno, más o menos pues ya lo dejamos así. Si ustedes no les gusta, pues la sombra pues la ven un poco muy intensa. Pues lo cambian por un marroncito, pero más, más clarito, ¿ok? No muy naranja como el que yo puse. Es limpiar, ¿ok? Así que van a limpiar. Voy a limpiar aquí como recto, de esta manera, así. Aquí también van a hacer lo mismo. Así está, ah, sí está grabando. Me asusté, pensé que no lo había puesto a grabar Disculpen, pero tengo una cara así como que De muy, muy, muy, muy, mucho sueño Parezco cansada y sin ilusiones Pareciera que estoy embarazada Pero no lo estoy, es simplemente mi sueño Bueno, entonces ahora voy a estar haciendo mi delineado negro, niñas De esta manera Así O sea, Guiándonos de lo que limpiamos, eh, podemos lograr hacer un delineado y de ahí pues lo relleno y ya quedó, vean, y ya quedó así. Ahora encima de ese delineado es que quiero poner un delineado eh, blanco, ya que para pasar el 2023 vamos a ponernos blanco. Bueno, entonces aquí hacen pues lo mismo, niñas. Eh... No más tratan de... Ok, niñas, voy a estar cogiendo una brochita de algún delineador en glitter, esos que se acaban. Y pues las brochitas las guardo porque sí sirven. Y voy a estar agarrando ese... Eh... Ese, de, esa paleta que se activa con el agua Para hacer mi delineado Aquí Estaba buscando mi delineador este blanco eh, de color pop pero no sé, no sé dónde está Así que nomás hacen su delineado perrusco Así bien bonito. ¿Qué, bueno, eh, yo puse miren tres y tres aquí. Ahora, para no estar demorándonos tanto, pues voy a poner aquí una. Hoy hubiese puesto las otras grandes. Hoy nos sé. voy a poner dos. Aquí, como que tres aquí, dos aquí. ¿Qué, bueno, entonces eh, voy a estar utilizando el primer de Jace Cosmetic un poquitín. Voy a estar utilizando la base de MAG niñas, la número 2.0, la MASH Master, y voy a estar colocando nomás un poquito aquí. Bueno, espero que sí. Entonces, ahí pues me voy a tomar mi tiempo para difuminar toda la base porque, pues, ya ven, con esta mini brocha, nunca acabaré. Ahora voy a estar cogiendo el corrector de o 2 y me lo voy a estar poniendo un poquito en esta zona para dar, eh, un pues cubrir un poquito las ojeras, los maltratos del rostro. Y bueno, así ya sería. Entonces con la misma brochita voy a estar difuminando eh, poquito a poquito, a toquecitos, para que me cubra pues súper bien. Ok, niñas, bueno, luego nomás se lo Ya me fui, este, contorneando la nariz. Pues para que el video no sea tan largo y luego se me aburren. Y bueno. Entonces ahora voy a pasar a lo que es el contorno. Voy a estar cogiendo la paleta de Anastasia, mi viejita, que no me abandona. Y voy a estar cogiendo este tono de aquí. Más profundo el rostro. Ya nos hacemos modelos. <ríe> no se crean. Ok. un poquito aquí en la papada para que no se nos mire los gorditos. Aquí en la frente para no vernos frentonas y listo Y vamos a ponernos un poquitín de rubor Y traigo este de aquí que es de color eh, Colourpop Ok, la colección de Hello Kitty Y vamos a estar poniéndonos eh, un poquitín Quitan el exceso en su mano porque este de aquí sí pigmenta luego andamos como... Como muñequitas de, de porcelana con nuestras chapas Ok, niñas, pues aquí vamos a estar poniendo marrón Aquí en este lado también Y luego vamos a estar difuminando El mismo marrón que pusimos aquí En el, eh, en el párpado, en el centro En la primera sombra Entonces, nomás ahí voy a estar tratando de difuminar Para que queden eh, las dos pues los dos ojos iguales Luego uno está más que el otro Y bueno pues más o menos por ahí. Al ras de las pestañas voy a estar colocando un poquito de negro para que la sombra se intensifique y quede pues más bonita, creo yo. Según mis cálculos pues se va a ver más bonito. Ok, niñas, pues bueno, aquí nomás se va a hacer el delineado blanco en el lagrimal, de esa manera. Pues para que quede así nuestro maquillaje. La verdad es que me encantó, para nuevo. Bien perrísimas. <risas> eh, en las inferiores ya me puse. Ahora vamos a poner las pestañas. Estoy utilizando las shibuya. No, no, no, no. Son las Melon de Beauty Kimochi, querida. Con fondo. Y bueno, pues ya quedaron nuestros ojos así. Súper perrones. Impactantes. A mí el maquillaje realmente me super gustó. Niñas pues ya por último Vámonos a poner lo que es el Iluminador que no nos puede faltar Para brillar el 2023 Y así Un poquito por aquí Un poquito para acá Listo Y pues ya saben en la nariz Que es muy muy importante Ponernos en la nariz Para que pues se vea más perfilada Más bonita Adivinen que el último labial que me puse Pues es, fue un rojo Así que pues no voy a usar rojo ¿Qué tal si nos ponemos un naranja? No sé qué tal quede Déjenme ver El frío me está matando los labios ¿Ustedes qué opinan? No se ve Se ve pues diferente Porque nunca me pongo Pero no se está viendo feo. Niñas, El labial es de Otsuo. Es el número. Bueno, de chica LG32. Si es que por ahí gustan comprárselo o les encantó el labial, como a mí. La verdad es que se mira bonito. No sé, ahora estoy en duda si ponerle un gloss o lo dejo así nomás. Um, bueno, niñas, no sé si ponerle gloss. Tengo miedo a fregarla. Pero, ¿saben qué? Eh, el que no riesga no gana. Así que eh, voy a ponerlo. Un poquito de gloss. Ay, no, este gloss ya me entró entraron ganas de comer. Mm, huele a coco. Coco, coco dulce. Mm. Mal no quedó. Como estamos con un maquillaje marroncito con blanco, pues no se mira mal, la verdad. ¿Ustedes qué opinan? ¿O oh, si sí, se mira mal? No sé. No sé, pero me encantó cómo nos quedó con nuestros ojos oscuros. Quedó. Perrísimo. Así que muchitas, que muchitos este aquí sería el resultado de este maquillaje. Espero que sí les haya gustado. A mí me super encantó el smokey con delineado blanco. La verdad es que pensé que no me iba a salir bien, pero pues salió bien. Así que bueno, si les gustó, no se olviden dejar sus deditos arriba, compartan este tutorial. De esa manera me apoyan muchísimo. Y bueno, les mando un besote, un fuerte abrazo. Cuídense mucho y ya nos vemos hasta el próximo video. Money just fall on you. Not thing I want to. Ooh, yeah. yeah. I just wanna call on you. Let me do it all for you.